Hola mi rosita, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, no se me asusten, este es el producto más fregón que tenemos en Zacatecas dentro de muchos, pero este yo lo hice internacional, lo di a conocer a partir del programa Masterchef en la final, el caldo de campo que es el caldo de rata, con propiedades increíbles, con sabor increíble, y para que se anda medio muertillo, aquí lo revivimos, para que si se acaba de parir, aquí se rehabilita, para toda la gente que quiere probar algo diferente, algo único, algo que tiene historia...